Hola, soy José Santiago y soy el investigador principal de la Unidad Científica de Excelencia Física Teórica de la Universidad de Granada. La Unidad de Excelencia de Física Teórica son, está compuesta por, por miembros del área de Física Teórica y del, eh, del Departamento de Física Teórica del Cosmos y miembros, todos somos miembros del CAFPE, el Centro Andalucía de Física de Partículas Elementales, y a lo que nos dedicamos es a hacer física teórica, todos somos físicos teóricos, y en particular nos dedicamos principalmente a la física de partículas, astropartículas, gravedad y cosmología. Lo que caracteriza a nuestra unidad de excelencia es la... obviamente la, que, que defendemos y potenciamos la excelencia científica, y eh, quizás lo que más nos caracteriza sea la singularidad, la especialización. Nosotros somos un grupo muy, muy cohesionado, muy especializado, eh, muy singular en cuanto a física de partículas en, en Andalucía y en España. Somos eh, fenomenólogos, nos dedicamos a, a, a describir lo que se observa en grandes experimentos de física de partículas como los que hay en el LHC, el gran colisionador de Hadrones de, del CERN en Ginebra y otros experimentos, experimentos de sabor, experimentos de, de materia oscura eh, entonces nosotros tenemos tanto participantes en, en esos experimentos de, de física de partículas como teóricos fenómenos que lo que hacen es interpretar los resultados de, de experimentales y predecir que, que otras cosas se podrían observar en dichos experimentos. Que de manera que lo que tenemos es un, un trabajo de, de mucha coordinación entre teóricos y experimentales. Yo creo que es esencial eh, que la universidad eh, desarrolle, siga desarrollando una política científica en cuanto a eh, distinguir y seleccionar la, la investigación de calidad y de excelencia que se hace en esta universidad y potenciarla para que estos grupos de, de excelencia pues puedan un poco eh, marcar el camino de, de toda la investigación que se hace en esta universidad. Creo que es buena idea el, ya te digo, el singularizarlas y el, y el apoyarlas. Eh, y creo, obviamente, que debería seguir haciéndose. debería Esto, esto es un programa que, debería, que creo que está siendo, teniendo éxito y que debería potenciarse y mantenerse en el tiempo y potenciarse en el futuro. Eh, el impacto de nuestra investigación se refleja en la financiación que, que obtenemos. En los últimos cinco años pues, hemos conseguido financiación de casi 2 millones de, de euros, de los cuales aproximadamente la mitad es financiación del Plan Nacional, y de la otra mitad, pues dos, dos quintas partes, un 30% es, eh, es eh, financiación europea y el, casi el 20% restante es financiación eh, andaluza y universitaria.